Este libro se calcula, ustedes lo van a ver, los miles de millones de dólares por año que el Paraguay dispondría si ejercemos nuestra soberanía tan solo entre el 2023-2028. Si miramos el próximo periodo presidencial, al Paraguay le corresponderían unos 12 mil millones de dólares adicionales a precios de mercado, calculando un precio de mercado con una cotización de la energía relativamente baja. Para eso tenemos que tener, obviamente, un gobierno patriótico, democrático, con sensibilidad social.